Muy buenas noches, muy buenas tardes, en el caso de que estén en otros países, a todos y a todas. Y sean muy bienvenidos a las charlas de los martes de Brahma Kumaris. Ante todo, eh, quiero felicitarlos por sacar este ratito para nutrir su alma. Y hoy, con el tema Lenguaje desde el corazón, pues utilizar su corazón para comunicarse. Y buscar tips y analizarnos y chequearnos la forma como nosotros nos comunicamos, si es desde el corazón o si es utilizando otro tipo de métodos. ¿Cómo es la comunicación desde el corazón? ¿Cómo podríamos volver a restablecerla? ¿Y qué beneficio nos va a traer esto? Bueno, muchas veces pensamos, decimos y hacemos eh, cosas que, que no están interconectadas. ¿Verdad? A veces pensamos algo y decimos otra cosa. O decimos algo y hacemos otra cosa. Es decir, que ese proceso donde están esos tres pasos, las palabras, los pensamientos primero, palabras y acciones, no se dan con coherencia. Están como divorciados unos de otros. ¿Y qué pasa con eso? Cuando pasa eso, ¿verdad? Eh, se crea una gran confusión. Hay falta de confianza en las relaciones, en la comunicación. Se ve muy afectada la comunicación. En este caso hablo de la comunicación verbal, el lenguaje verbal. Pierde autenticidad y pues es importante entonces volver a reconectarnos con nuestra esencia. Porque cuando actuamos de una forma que no es desde la esencia, eso no somos nosotros, es nuestra peor versión por decir algo así. Entonces tenemos que redescubrir de nuevo con quienes somos, ¿verdad?, eh, y volver a utilizar los pensamientos eh, bondadosos, las palabras dulces y las acciones y los buenos deseos. Entonces, ¿cómo hacemos para crear vínculos saludables y confiables? Eh, cuando lo logramos, nos ahorramos un montón de energía, porque realmente perdemos energía cuando no fluye la comunicación. Definitivamente. Y hay muchos pensamientos y nos cansamos demasiado. Acá en Brahm Brahma Kumari decimos a los pensamientos que no nos nutren, que no nos llevan a ningún lado positivo, que son pensamientos inútiles, pensamientos de desperdicio. Pero hay una, un escape de energía importante cuando no se da ese proceso que, que sea coherente, ¿verdad? Que lo que pensemos, hablemos y hagamos, Tengan coherencia precisamente. Entonces, si realmente queremos vivir una vida feliz y liviana con calidad en las relaciones y en las conexiones, aquí quiero hacer un paréntesis porque relación es, tiene que ver con aquellos encuentros que tenemos cotidianamente, es decir, la familia familia. Compañeros de trabajo, de repente, si vamos al gimnasio, los compañeros de gimnasio o encuentros en iglesia. Eh, esas personas con las cuales nos encontramos con frecuencia y sobre todo nuestra familia, podemos llamar relaciones. Y conexiones son las otras personas con las cuales nos conectamos, digamos, o tenemos relación, pero no tan frecuentemente. Choferes de bus, eh, de Uber, eh, de repente vamos al teatro y entablamos conversación con la persona que tenemos al lado. Esas serían las conexiones. Entonces, vamos a analizar hoy cómo lograr conectar precisamente los pensamientos con las palabras y con las acciones. Entonces, voy a permitirme ahora compartir una pequeña presentación para analizar esto. Muy bien. El lenguaje desde el corazón. Muchas veces pasa que cuando hay una situación, un poco de conflicto, cuando hay situación con sentimientos encontrados, donde no necesariamente compartimos las ideas de los demás, uno lo que hace es silenciarse, retraerse. Entonces, de repente, mejor yo me quedo callado, no genero conflictos, y no decimos nada de lo que queremos decir y dejamos de aportar información que de repente es demasiado importante para el otro o para los otros, en el caso, por ejemplo, de equipos de trabajo, ¿verdad? Pero tal vez por no causar conflicto o quizá por temor o quizá por lo que los otros vayan a pensar, eh, mejor me retraigo y me quedo callado, lo cual no es un método, pues, muy correcto, ¿verdad?, eh, y, o por otro lado también pasamos al otro extremo, somos tan sinceros y honestos, es decir, nosotros decimos yo digo las cosas claramente al pan, pan, vino, vino, soy demasiado franco y sincero y de repente lo que sale, todo es como un volcán, <risa> despotricamos y decimos con enojo las cosas, no sabemos cómo expresarlas y no estamos respetando al otro y ni a nosotros mismos y eso genera conflicto esas son las dos caras del ego. Y hay otras caritas ahí que, hijitos de estas dos, que se van gestando a, a partir de lo que nosotros hacemos y cómo, re, cómo actuamos. Y lo que pasa es que cuando uno constantemente actúa de una manera, se te hace hábito. Y, ese, y quitar ese hábito es lo que más cuesta. Entonces, muchas cosas, muchos de, estas, de, de estos eguitos ¿verdad?, eh, son inconscientes, son muy sutiles, entonces no nos damos cuenta. Entonces vamos a ir analizando poquito a poco qué es lo que puede estar pasando en estas situaciones, observarme, chequearme honestamente y tratar de ver cómo puedo cambiar un poco, transformar ciertas cosas que pienso que no están ayudando. Ok, entonces, cada vez que discutimos, por ejemplo, es una manera de que el ego está operando tratando de convencer al otro de lo que yo pienso. Entonces, creamos polémicas, buscamos peros, eh, estamos compitiendo internamente y son maneras de violencia como ahí, solapada, solapadita, ¿verdad? Que no nos damos cuenta, como les digo, es muy sutil. Pero el querer, digamos, discutir y tratar de convencer, pues, es, es un poco eh, eh, un método que no nos va a ayudar a comunicarnos con el lenguaje del corazón cuando nos retraemos lo vuelvo a retomar es decir me quedo en silencio y no aporto para no ocasionar más conflictos pero estoy actuando por miedo estoy haciéndolo por por inseguridad o por lo que otros puedan opinar cuando desacreditamos desacreditar no es un buen método porque estamos buscando lo que creemos que es negativo en el otro ¿verdad? Y lo desacreditamos sin justificación alguna. Y en lugar de ver el potencial en virtudes y cualidades que tiene esa otra persona o los demás, ¿verdad? Insinuar, eh, hacer eh, eh, expresiones con indirectas, insinuaciones que no nos compete, no nos... No, no nos este, Digamos, no sabemos si es así, juzgamos, ¿verdad? Juga, juzgamos y, y nos juzgamos mucho a nosotros mismos antes de juzgar a los demás. Las insinuaciones son muy sutiles, pero es como un venenito que está detrás de eh, esta comunicación. Estas son maneras muy sutiles, como les digo, como el sarcasmo también, o las miradas de desprecio, agredimos verbalmente. Es decir, que cuando dejamos de compartir, actuamos sarcásticamente, desacreditamos todo esto que está acá, polemizamos en esta filmina, eh, cuando reina el ego es nuestra peor versión, no nuestra esencia. Eso nos tiene que quedar muy claro. Nuestro ser consciente no es ese. Esa no es nuestra esencia, es la peor versión de eh, nosotros, en este caso de la comunicación, ¿verdad? Muy bien, este, yo busqué acá estos diagramas que se llaman intersección en matemáticas, ¿verdad? Cuando dos círculos interceden, eh, el centro, como ven, digamos, de los círculos verde limón y celestito tiza de mesa de pool, <ríe> eh, al hacer la intersección se va a formar otro color, un color como agua, ¿Verdad? Ese es otro matiz. Es decir, opino, doy mi opinión, el otro la da, aporto, eh, propongo y voy a crear junto con el otro algo diferente. ¿Ok? Sin ego, sin imponer, sin tratar de convencer. En los tres circulitos del centro se dan más, más creaciones. Vean que las intersecciones son cuatro para tres círculos, ¿verdad? Y en el de los óvalos mucho más, que representa para mí eh, un grupo, por ejemplo, que todos aportan, ¿verdad? Eh, y todos van, eh, pues, respetando, escuchando y generando algo nuevo, un proyecto en común nuevo. Pero quiero que se enfoquen en esta imagen que encontré muy linda de los dos corazones por el tema de hoy, lenguaje desde el corazón. Es decir, por un lado están mis opiniones, mis impresiones, lo que pienso, eh, lo que sugiero y por otro lado también y en el centro lo mismo que en los gráficos de intersección, ¿verdad? Cuando damos nuestra opinión, cuando damos nuestra perspectiva con honestidad y con respeto y soltamos ese apego al querer convencer al otro, es beneficioso para todos. ¿Verdad? Y se crea algo nuevo. Eso es lo, lo importante y lo bonito de estos gráficos. Entonces, acá tenemos una tabla con unas especies y un cuchillito porque son los ingredientes de una comunicación genuina versus una comunicación desde el ego. Entonces, vamos a irlos leyendo y vamos a pensarlos y para nosotros mismos vamos a ir pensando y observar cómo, cómo actúo yo en, es, en momentos de conflicto, en situaciones en las que yo no estoy necesariamente de acuerdo. Entonces, si yo actúo desde el corazón, si me trato de comunicar desde el corazón, eh, esto significa el compartir honestamente, queriendo lo mejor para todos con respeto. Es un ganar-ganar, ¿verdad? ¿Cómo ganar juntos? ¿Cómo podemos ganar juntos? Eh, me permito escuchar al otro. Y por lo tanto, al escuchar respetuosamente al otro, el otro me escucha a mí, porque lo que yo doy lo voy a recibir y a veces en una forma multiplicada, ¿verdad? Se comparten las opiniones, las perspectivas sin apego, ¿verdad? No, no me, me quedo ahí estancada en, que, en convencer y busco o buscar qué es lo más beneficioso para todos. Esa es como la posición de una comunicación desde el corazón. Y una comunicación desde el ego, entonces se recurre al silencio, a esa eh, de, eh, introspección, pero, pero de silencio violento un poquito pasivo, porque es como pasivo, ¿verdad? Se impone una idea queriendo ganar, someter al otro, porque ¿qué ganamos con someter al otro, verdad? Con convencerlo. Eh, no ganamos absolutamente nada porque mientras más queramos convencer al otro de lo que yo piense, más la reacción del otro va a ser eh, más fuerte, ¿verdad? Porque a nadie le gusta que a uno lo sometan a nada. Controlar peor, ¿verdad? Y este, acá está eh, la imagen de yo gano y tú pierdes, no de gano y gano. Gano y ganas. Si yo gano, tú pierdes. Y tiende a, tender a aconsejar y esperar que se siga el consejo también es una forma de violencia. Cuando yo estaba preparando esta charla, Aprendí eso nuevo, uno aprende mucho todos los días, ¿verdad? Y no pensaba que si yo aconsejaba, estaba violentando un poco. Era una forma de violencia, no lo pensaba nunca así, nunca lo pensé. Y acá descubrí que sí, porque cuando uno trata de aconsejar, en realidad detrás de eso está que ojalá hagan lo que yo aconsejo. Y si no, yo me voy a molestar <ríe> o ya no le voy a aconsejar más, ¿verdad? Entonces, en realidad, tengo que cambiar eso por sugerir. Yo puedo sugerir lo que a mí me parece, ¿verdad? Y estoy ahí para escuchar. Y si el otro lo toma o lo deja, va a estar bien. Es decir, no pasa nada. Yo di mi sugerencia, quizás sí pienso que el otro no está en una posición correcta, pero ahí viene el respeto en esa comunicación. ¿okay? Entonces yo no voy a tratar de convencer eh, al otro o a los demás de lo que yo creo que es correcto. Sugiero, se toma, se deja y yo voy a estar bien. Entonces un poco aquí está la, la comparación de los ingredientes de, de comunicarse desde el corazón y comunicarse desde el ego. Entonces hay algo muy, muy lindo, muy importante para decirles. Que lo importante en todo esto es no reaccionar, tratar de no reaccionar, sino responder. Porque reaccionar tiene que ver con un poco de violencia, con una detonación por ahí sutil. Y responder, puedo elegir responder de una forma respetuosa, de una forma dulce, de una forma amorosa. ¿Ok? Eh, ahora vamos a detenerlos, detenernos un momentito para hacer un pequeño ejercicio. Y yo voy a tratar de, de leer en el chat si ustedes lo escriben. Si tienen a mano una hoja y un lapicero, está bien. Y si no, no hay ningún problema. La idea es que eh, ustedes escriban en el chat por unos instantes observándose y chequearse, chequeándose con honestidad, escribir en el chat cómo suelo comportarme cuando hay opiniones diferentes a la mía. Lo que primero se les venga honestamente, a su memoria, a su mente, ¿OK? Porque es una, la idea de hoy es como un poco autoobservarnos, analizarnos y tratar de ver a dónde yo tengo que mejorar. Esa es la idea, ¿verdad? ¿Cómo actúo cuando hay posturas encontradas? ¿Cuál es mi posición ante eso? ¿Cómo actúo? ¿Cuál es el mecanismo más frecuente en mí? Entonces, hay varias opciones ahí que lo pueden poner rápidamente en el chat. Opto por quedarme en silencio, no aporto para no crear conflictos. Opto por reaccionar en forma un tanto violenta. Sugiero, sin esperar que se haga lo que pienso, y no me va a afectar si eligen o no lo que sugerí. Escucho con respeto y aporto ideas, y opto por tratar de convencer. Una de esas, a ver si pueden escribir, yo voy a estar aquí atenta a ver si lo escriben en el chat, Ok, vamos a ver. A ver, atrévanse. Un examen un poquillo de conciencia, diríamos. ¿Qué hago yo? ¿Cómo suelo comportarme cuando hay opiniones diferentes a la mía? ¿Cuál es el mecanismo más frecuente en mí? Porque muchos de esos son mecanismos de defensa, ¿verdad? Ok, dentro del lenguaje, el más conocido es el lenguaje verbal. El lenguaje verbal es el de las palabras, ¿verdad? Y es lo más común. Sin embargo, bueno, las personas están cansadas de escuchar y hablar el lenguaje de las palabras. Se necesita estar más en silencio para poder observarme, observar desapegadamente al otro y al entorno. Y de hecho, al silenciarme un poco de tanto ruido, hablamos a veces mucho, hablan mucho, se nos enredan mucho los mensajes, y suceden estas cosas de que no sabemos cómo comunicarnos a veces, ¿verdad? Nos sale leguillo. Se puede discernir mejor si lo hago en silencio y tomar correctas decisiones cuando se está en silencio. Este sería un tipo de lenguaje, el, el verbal. Pero a lo que vamos con esta charla es precisamente llegar a explicarles cuáles son los lenguajes del corazón, la comunicación desde el corazón. Entonces, bueno, está el lenguaje verbal. Pero los tipos de lenguaje del corazón son tres más. Estos lenguajes son lenguajes espirituales, son muy poderosos. El primero de ellos es el lenguaje con la mirada, el lenguaje de los ojos. Se dice, ¿verdad? Siempre se ha dicho que los ojos son el espejo del alma. Y los ojos hablan. Entonces, tenemos que chequear la mirada cómo me estoy mirando a mí mismo, cómo estoy mirando a los demás. Porque rápidamente uno se da cuenta con los ojos, con la mirada, quizá qué es lo que está pensando el otro. Por ahí cuentan, y bueno, yo lo viví pequeña también, que cuando, por ejemplo, mi papá o mi mamá querían que yo hiciera algo, no tenían que hablar, solo con la mirada ya hablaban. Muy bien, entonces el lenguaje de los ojos eh, se dice que en la mirada Podemos expresar pensamientos y sentimientos, definitivamente, ¿verdad? Una mirada pacífica, eso se siente y hace de la atmósfera algo muy especial. Preguntarnos cómo es la mirada que busca compartir, que busca ofrecer sin apegos, con libertad. Eso comunica y llega al otro. Entonces, eh, ya acá estamos viendo que hay otro tipo de lenguaje que es con los ojos, con la mirada. Luego, el otro tipo de, de lenguaje es el lenguaje de los sentimientos. El lenguaje de los sentimientos se ve en el rostro, en las facciones. Conectarme de alma a alma, de corazón a corazón. Este lenguaje se revela por la expresión de la cara. Igual, es decir, antes de que el hombre descubriera en épocas muy, muy, muy primitivas, un lenguaje verbal se expresaba corporalmente. Y dentro de su expresión corporal, lo más importante era su rostro, sus ojos, su rostro. A eso iba añadiendo gestos eh, con las manos, gestos con el cuerpo, ¿verdad? Y recuerden que se, que se dice que ellos se mandaban mensajes de humo, ¿verdad? Con tambores. Entonces, bueno, el, el ser humano siempre ha, ha querido y ha, ha tratado de comunicarse de muchas maneras, ¿verdad? Pero con el pasar del tiempo, estamos aprendiendo todavía... Eh, hoy por hoy a, a comunicarnos asertivamente, con empatía, ¿verdad?, con dulzura. Entonces, ok, el lenguaje de los sentimientos tiene que ver con el rostro, con las facciones. Y mucha gente habla así, es muy expresiva o no es tan expresiva, ¿verdad? Pero sí se revela por la expresión de la cara. Y el último lenguaje espiritual, bueno, esta es una cita que dice, existe un lenguaje no hablado, un lenguaje que permite conocer el sentir del corazón de otra persona. Para poder vivir relaciones felices, aprendo ese lenguaje. Hacerlo depende de mi silencio interior. De la extroversión paso a la introversión, al silencio. Pero no a ese silencio que les estaba hablando, que, que no opino para no crear conflicto, sino a la, al silencio de, del alma. verdad Es un silencio espiritual. Acallo mis pensamientos, afino mi capacidad para percibir, escucho de corazón a corazón. Esto se refiere al último tipo de lenguaje, que es el lenguaje de los pensamientos. El lenguaje de los pensamientos es el lenguaje más elevado y es el más rápido, porque ustedes pueden impactar, podemos impactar con este tipo de lenguaje. Nosotros somos energía y, como energía, lo que pensemos impacta. Entonces, puede hacer mucho beneficio. En Brahma Kumaris hablamos mucho del servicio con la mente, y con los pensamientos. Cuando nos enfocamos en, una, en un deseo puro, ¿verdad? Eh, ese, esa meditación con ese enfoque va a llegar, va a llegar a las almas, va a llegar al mundo. De hecho, el tercer domingo de cada mes tenemos una meditación mundial por la paz. A la cual quiero invitarlos en el Parque Francia a las 10 de la mañana, eh, domingo, el tercer domingo de mes, pero en los Brahma Kumaris del mundo también se hace en ciertas horas, de manera que estamos meditando ese día alrededor del mundo, ¿verdad? Estamos eh, meditando en 200 países, más o menos 8000 sedes de Brahma Kumaris, es hermoso. Entonces, en un segundo se dice que el lenguaje de los pensamientos le puede dar a cualquiera. Una experiencia mucho mayor que lo que puede el lenguaje de las palabras. El lenguaje de una conversación de corazón a corazón es el lenguaje de los pensamientos. Eh, de estos tres lenguajes, de los ojos, sentimientos y pensamientos, este es el más poderoso, ¿verdad? Este es el más poderoso. Bueno, estamos hablando entonces del de lenguaje desde el corazón. Y sabemos que hay cuatro tipos, pero que los tres lenguajes espirituales son el de la mirada, el rostro y los pensamientos. El lenguaje de los pensamientos tiene que ver con la meditación y la meditación nos va a ayudar mucho a equilibrar y a armonizar lo que pienso con lo que digo y con lo que hago. A tener coherencia entre esas tres etapas de la de, de la comunicación, digamos, de ¿verdad?, porque es muy importante. Entonces, los pasos para lograr utilizar el lenguaje desde el corazón para ir eh, resumiendo lo que les acabo de exponer son darse cuenta de cómo reacciono. Así que felicitaciones a las personas que eh, emitieron su, su opinión porque el darme cuenta que reacciono de una manera o de otra ya es muy valiente, es muy honesto, y a partir de ahí es donde yo puedo transformar, transformar actitudes, transformar formas de comunicarme, en este caso puntual. Ver el mundo desde la mirada e historia del otro, ¿verdad?, para que diluir el leguito este que nos, no nos hace mucho bien o nada de bien, aceptar la posición del otro, la diferencia del otro, aunque yo no esté de acuerdo, ¿verdad?, todos tienen sus matices, es probable que, o no, que tenga razón, pero yo no tengo que ser irrespetuoso e imponerme y tratar de, de convencer al otro de mi postura. No querer convencer, aquí está, ¿verdad? Aquí el ego es, se manifiesta como una violencia sutil. Comparto mi idea, si el otro la recibe o no, está en esa persona. No puedo forzar convencer al otro, ¿verdad? Eh, Reconocer que quizá yo no tengo la razón, eso es humildad y eso es honestidad, humildad y valentía. Entender el lenguaje del amor es saber poner límites, ser desapegados, ser firmes con amor. También, ¿verdad? El lenguaje del amor aquí, bueno, es, es el lenguaje de corazón, desde la dulzura, desde eh, la humildad, del, del no ego, ¿verdad? Sin ego. Pero el lenguaje del amor aquí se entiende como, digamos, yo, padre de familia, abuela, eh, maestra, debo poner límites, ser desapegado, pero ser firmes con amor, ¿verdad? Eso es muy importante, que los niños, las niñas, eh, los adolescentes nos entiendan el mensaje, sobre todo si es algo que les beneficia a ellos. Vuelvo a lo mismo, no a nosotros, sino a ellos, pues si hay que poner límites, pues ponerlos con amor, nada ganamos con castigos o con eh, palabras violentas, acciones violentas, no se gana, no se lleva a nada con eso. El lenguaje del amor siempre será el triunfante, tener autorrespeto, poner límites desde el amor, desde el respeto, buscando el beneficio para todos, no tener pensamientos inútiles, preguntas para mantener el corazón limpio, por ejemplo, si, ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera actuado, si yo hubiera dicho esto y no lo otro? Eh, qué mal, lo dije así, Este, ya no hay retroceso. Es, no sé, hay cosas que uno se cuestiona mucho y, y como les decía, son pensamientos eh, inútiles, pensamientos de desperdicio. Luego, estar más conscientes de nosotros mismos, fuertes espiritualmente, conectados con el supremo. Cada día necesitamos hablar menos y estar más en silencio, por lo que el punto nueve es el consejo que siempre damos en Brahma Kumaris, la meditación. La meditación es lo que nos va a ayudar a generar ese alineamiento entre las palabras, pensamientos y acciones. ¿verdad? Entonces, bueno, estos son los, los pasos o los consejos. Y algo que me llamó mucho la atención también cuando estaba preparando esta charlita, es que el ver los desafíos como regalos es lindísimo porque esto nos permite examinarnos, reflexionar, cómo puedo usar esta situación para crecer, para aprender, para elevarme, para mantener mi intelecto limpio y claro. Entonces, un desafío es, es un regalo, es un regalo. No hay problemas, solo hay desafíos. Y de los desafíos se aprende y eso es lo importante. Muy bien, entonces yo quería ahora compartirles una pequeñita meditación para que ustedes vivan un ratito de comunicación desde el corazón con ustedes mismos. Entonces los invito a sentarse cómodamente, a relajarse, relajar su cuello. Relajar sus hombros, los músculos de la cara, el tronco, las piernas, los brazos y vivenciar las palabras que van a escuchar. Invito al Ser Supremo a estar conmigo en este momento, a que sea mi guía en mi crecimiento espiritual como mi compañero, mi padre y mi mejor amigo. Me reconozco como un ser de luz, como un ser de paz, como un ser de amor, como un ser de, amor, de armonía. Me veo con bondad, me veo con misericordia y amor y veo a los demás con ojos de hermandad. Dirijo una mirada espiritual que se dirige hacia el alma con un corazón puro y limpio. Una mirada que va más allá de todo juicio, crítica u opinión. Abro mis oídos para escucharme y así poder escuchar a los demás con respeto, dulzura y benevolencia. Mientras escucho al otro, soy humilde y mantengo la sabiduría de conectar con los propios recursos internos y así darlos como corresponde a los demás. Reflexiono sobre la manera que me dispongo a mirar a los demás, sobre la manera que me dispongo a escuchar a los demás, sobre la forma de de actuar sobre los pensamientos que genero, las palabras que digo y las acciones que ejecuto. Expreso sentimientos de gratitud a través de las palabras, apreciando lo afortunado que soy. Soy un instrumento del Ser Supremo para cooperar, creando un ambiente de armonía donde puedo reconocer lo valioso que soy y lo valioso que son cada una de las personas con las cuales me relaciono y me conecto. Ahora, inhalo profundamente, despacio y exhalo Sintiendo esa paz, bienestar y armonía que siempre he deseado y que está dentro de mí. OM SHANTI Bueno, espero que, que hayan disfrutado sobre todo de, esta, de este ratito cortito de meditación. Y espero que las sugerencias, no consejos, les sea muy útiles.